Dos, tres, ya. ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, Bu chicos! ¡Mirad qué chulería! Mirad, hay juegos de mesa, recetas de cocina y experimentos caseros. Experimentos caseros es lo que vamos a hacer hoy, chicos. Vamos a hacer unos truquillos y unos experimentos. Sí, Pero hagan... vamos a hacer un reto entre Pedro y yo. ¿Que, que yo... me hagan yo. No, no, no, no. Seguro que yo que lo hago no, Que no, me hagan mejor... Mejor... No, no, no. Si yo yo yo yo. lo hago mejor que no. que Perdona, no. Chicos, lo voy a hacer yo porque si sí, María a no me va a hacer, no no yo, no, yo, no. Yo, yo no. Me va a salir a mí eh no él no lo va a hacer bien él no lo va a hacer bien <ríe> qué, él no qué hace bien? yo qué no quiere qué no quiere qué no quiere está puro está puro quiere no quiere no quiere bueno chicos, a... pues... y mi María ¿Sí? ay es verdad nosotros hacemos reto pero María es nuestro ayudante verdad es la que nos va a traer las cosas le decimos María experimento uno María reto uno y María dice Voy corriendo, ¿vale? Venga, pues, vamos a ver. Eh, espera, antes de que sigamos, he visto ahí con un pelo castaño que no se lo sigo. <risa> no. Ah, corre, tío, anda, porfi, que necesitamos mucho, mucho apoyo Va, ahora, corre. que estamos pisando. Venga, sí, corre, corre, corre, corre, corre. Dale un like, activa la campanita. Venga, te damos 5 segundos. Uno, Uno dos, dos, tres. tres. 4 y 5. Mira, se ha suscrito el del pelo castaño, el pelo rubio, se ha suscrito. Y el moreno también. El moreno, el moreno. Sí. Bueno, chicos, pues empezamos. Bueno, antes de empezar, que voy a ganar yo? ¿Qué tal? Sí, empezamos este vídeo tan chulo, que voy a ganar yo. No, él no va a ganar, voy a ganar yo, ¿eh? no, él no, no, mira, él no sale. Yo soy más grande no sale, ¿verdad? No sale, venga, pues. Me yo, venga, adiós. Chicos, pues yo, que lo va a hacer mi madre, pero yo creo que va a, le va a salir. Ay, ¿vale? ¿Cómo? ¿Perdona? No, sí, sí, me, sí, va me va sí. a salir fenomenal. Él no. es el, el que no sabe. No, no, no tiene ni idea de lo que voy a hacer, ¿vale? pero es que seguro que no va a saber ni por dónde meterle mano. Vale, ¿vale? Así que ¿vale? aquí tenemos a nuestra ayudante pequeñita que nos va a traer todo, ¿vale? Venga, ah, sí, ¿vale? vamos a ver cómo sale la historia. Es una ¿Eh? ¿Perdona? Venga, mira. Bien, lo, voy a, lo voy a explicar aquí, ¿vale? Mira, el bol, un vaso y una Coca-Cola vacía. Que lo voy a subir al techo. Una Coca-Cola vacía, va ¿vale? y lo metemos. Ahora, lo voy a explicar así para que lo veáis. Así se ve mejor. Mira, tenemos, tiene, tenemos que meter la lata, ¿eh? Tenemos que meterla dentro. ¿Cómo? Sin tocar absolutamente nada. ¿Vale? Ni coge con, el lado. Ni coge con la mano con nada. Ni tenemos, la tiene que ser... Sin hacer nada, relativamente magia, ¿vale? Tenemos que hacer más o menos magia, potasia. ¿Sabrías cómo hacerlo, Pedro? Pues no, sé, pues no lo sé, pues no lo sé. ¿No lo sabes? Mirad, chicos. Como, Como no me salga, me muero. ¿Qué llevo? No sé. Sin tocarla, ¿vale? La meto ahí, quieto, sin tocarla, ¿vale? Ya. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. No ha caído dentro Bueno, lo voy a intentar yo Y sí, si sí, me vale que así. así Vamos, chicos, lo he hecho mejor que mi madre ¿Y que va a perder? Que que ah, pues final... <risa> <Me> <risa> se supone que la que sabía hacerlo era yo. Ah, pues al final Se supone que la que sabía hacerlo era yo. Bueno, Bueno chicos. este vamos. es el primer truquillo. Y ahora vamos con el segundo truquillo, chicas. Para ganar unos chilecillos. <risa> bueno, chicos, chico? estamos aquí <risa> con el segundo truquillo. Uy, bueno, súper chulo, súper guay, guau, qué guapo. Guau, vamos a empezar, qué chulo, vamos. ¡Que te calles! ¡Que te calles ya! ¡Que me ha me deja hablar este, este truquillo que si lo voy a este truquillo necesitamos un bol con agua venga, ya bien, ¿vale? venga, un bol con agua vale un vasito pequeño así de esta medida y un papelillo ¿vale? Anda, os guardes, no me deja y ahora no le decía a vuestro amigo mira que os que yo meto este vaso y este papel dentro del agua lo saco y está seco. ¡Qué dios! Se ¡Qué dios! ¿Así como te lo ¿Qué digo? Qué ¿Cómo te lo digo? Pues salvo. ¿Cómo te lo digo? Bueno, ¿Vale? Venga, pues cogemos... Si quiere, magia, Y lo metemos. Sí. Metemos el papel dentro del vaso, ¿vale? Del vasito y ahora hacemos así. Y lo metemos dentro, hasta abajo. ¿Vale? Y ahora ya lo sacamos. Y pasivo el qué dios. ¿Qué dios? Porque si no, cuando le dé la vuelta se moja el papel. Yo tengo la de la pero no se ha mojado de dentro. Entonces, le damos la vuelta. ¡Qué dios Sácalo tú, que yo tengo la mano mojada Y enseñalo cómo no se ha mojado. Y está completamente seco, señores. Completamente seco. Mira. ¡Qué Dios! Bueno, con la mano. No se ha mojado nada. ¡Qué Dios! Y vamos con el tercero. Está, bueno, okay, estamos es. con el tercer truquillo. No es un truquillo, mamá. ¿eh? ¿Es magia? ¿Potagia? No. Magia, es... potagia. Madre mía, me Vamos con eso, la ¿no? magia, ¿no? potagia de toda la vida, tan guay, tan chula! Vamos a empezar, venga. Eh, neces... Loco, lo que yo digo. Venga, loco. Eh, ah, loco, qué dius! ¡Loco, Loco, loco. Qué Dios. Venga, vamos a eh, Vamos a necesitar. Un so bueno, ¿cómo se llama eso, T. T. Te, sí. ¿Esto? te ¿Vale? Sobrecillo de manzanilla, sí. té, menta poleo, y todo lo que... Sí. Un vasito Una. y... Vale, bueno, pero el vaso es para... ¿Mechero? Wow. Entonces, lo que necesitamos es mechero y sobrecillo de vale. manzanilla, de, de menta poleo, de, de lo que queráis. Sí. Lo que Mira. tengáis en casa. Ah, bueno, no lo voy a abrir, ¿vale? Pero esto ya está abierto, ya le he quitado la tirita. ¿La he quitado? Mira, espérate, abre el cuarto Sí, por ejemplo, nosotros tenemos este de valeriano, que es para los nervios, ¿no? Entonces, esto viene así, ¿no? Sí. Y ese, y... ese que ya tiene Pedro ahí, sí, ya le he cortado yo... El... La cuerdecita. La cuerda, ¿vale? Venga, Venga. para que lo vean. Le quitan la vale. cuerda. Le quitan los nuditos que tienen, ¿vale? lo abren y verás que son en dos. ¿Y? Es como una bolsa entera. Sí. Y lo no va echando enterito. Lo va hacia... Sí. Ay, que no se cae esto. Vale. Y ahora... Lo abre. Nosotros lo quitado más, Sí, para que sea más menos, espectacular. Para que se vea más chulo todavía. Lo tenéis que abrir como un círculo, así. Exactamente. ¿Vale? Lo abrimos así. Y, y los lo... colocamos. Que esto se cae con, con, con mirarlo, ¿vale? Y los colocamos... Ahí. Mamá, lo estoy mirando y no se cae. <risa> no, dice que se cae con mirarlo, pero sí, yo lo no he Sí, porque no pesa y se cae de momento. Y nada más que como... ¡Pedro! Polín. ay Pedro, Pedro tiene tarea. Pedro, yo, ¿qué necesito? No venga, pues vamos con esto, ¿vale? No hablaremos ¿También? mucho porque si Por no, no se caerá. No, venga, ya vamos a hacerlo serio, que si no Uy, se cae. ¿vale? Al final me tengo que enfadar y hasta que no una no se pone seria, esto no va a pasar. Ay, con una broma, toni Pedro ya está bien, ¿eh? Por favor. ¿Qué se vale. ¿Qué que Vamos se a colocarlo todo, todo, todo. Ahora veréis, chicos, qué cosa más espectacular y qué susto da. Porque parece que se va a quemar, que va a salir ardiendo el mantel. Sí, pero vale, mí. oye, otra cosa. Esto. Esto lo hay que hacerlo con un palo. Con... lo tiene que hacer exactamente. Yo porque estoy aquí. Y más estoy 18, re... ¿eh? Más 18. Al reparo eh. re... re... de ellos, por lo que me. Diecio... ¿Vale? ¿Habéis visto? Y ahora. Corre un michelo de estos lagos! Pues como este no... Nuevo... Es que no funciona eso muy bien cuando cuando tenemos se... que darle fuego con, con el otro. Si no con uno, es suficiente. A ver, ¿vale? Y ahora mira. Uno, dos, corre. Para que se haga todo igual. Mira, que parece que se va a quemar. Ahora verá lo que hace. ¿A qué parece que se quema? ¡Uh! bien visto uh, ¡Qué chulo bueno chicos pues mira vamos a hacer tres lámparas de la lám, vale nosotros lo hemos tenido que hacer un poco antes porque hemos comprado un colorante como muy espeso entonces no salía entonces ahora lo que hemos hecho es dejar que se diluya un poco el, el, el, el colorante y esto lleva ahora ahora os lo enseñaré vale como, como lo, lo hemos hecho bueno María ¿traes lo que falta? Son tres recipientes. Se puede hacer con uno, pero nosotros lo vamos a hacer a lo grande. Vale, agua. Vamos a decir agua. Que María ahora traerá otro vasito de agua. ¿Te ayudo? ¿Este vasito? ¿Esto cómo se llama, Pedro? ¿Cómo se llama este experimento? Eh, se llaman lámparas. No, lámparas de. Volcán de lava. Eso, volcán de lava. O lámparas de lava. según es que Tiene, tiene muchos nombres. Sí. ¿Este? Por lados, cariño, lápiz, ¿Qué te? Pues lo hablo, cariño, es el aceite. Ah, sí, Venga. Y pastilla? Pastilla cervecente, muy importante. Y, y colorante. Tres. Vale, pues vamos a echar el agua. El agua. Lo primero de todo. Me he ¿Así? Perfecto. Así. Venga, échale, échale, échale, échale. Sin miedo. Échale. Pero. Venga, ahora en el otro lo que queda. Todo. todo, Vamos a echar el colorante que yo cogí, el rojito. Vamos a echarle gotita, gotita. Mirá, ahora verás cuando llega el agua lo que hace. Venga, echa más. Ahora sí, ahora sí baja. Y ahora cuando llega el agua se... Sí. Echa, echa. Es, miedo? Echa. Échalo todo. ¿Todo? Sí. Tienes que echarlo todo. ay, ¡Ay! Venga. Todo no echar, mami. Tenemos que esperar un ratito. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira el mío. ¡Oh qué chulo! El mío. ¡Y el de Mariela! ¡Oh! ¡Mira! mira cómo ¡Es se el mío! ¡Es el mío! ¡Es el de... ¿Es el chulo! De... Ah, no. ¿Ves? Ya va subiendo, qué bonito Uy. Mira ese negro, parece que se anima Pero... Sí, se ve menos ¿Qué chulo? Y eh, eh mira el rojo, qué chulo El rojo sí que, se ve, sí que se ve fenomenal Mira, ya está subiendo el negro el azul, mira ¿Veis? Y el azul, qué chulería me encanta, mira el rojo, el rojo y el azul, el negro que digo que le cuesta más trabajo, O que no se aprecia tanto, no sé por qué. hecho No. No porque no porque necesita un poco más, ves, ya está subiendo, ya está subiendo. Joder, qué chuli, ¿eh? Sí, chicos. Mira, mira, mira, mira. ¿Esto, chicos, sirve para ponerlo en vuestro cuarto y ver? Esto se puede dejar así si lo dejáis de adorno Y luego cuando apetezca que sea lámpara Porque se quedará como, como dividido Primero en el agua abajo, el colorante más abajo y el, otro, y el aceite arriba Y luego le echáis de vez en cuando una pastilla Y vuelve a subir O sea que lo podéis reciclar ¿Eh? ¿Qué chulo? Mira el negro, qué bonito Me gusta el azul También, el, bueno. rojo. el rojo El rojo es el que mejor va ah. yeah. El rojo sale chuli también, ¿eh? Este es mí, este es de mamá y este es de peta. ¡Bueno, bueno, chicos! Mira, mira. Hola, ¡Mira el azul! ahí el ojo ha hecho una pompa. Mm. Oh, ¡Guay, chicos! Mira, escucha el ruido. <ríe> parece que es una piscina. ¡Qué chuli! Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si está gustando.. No, no, no. Hay una niña ahí. ¡Qué guapa! Madre mía, qué niña más guapa. Sí, sí pero no se ha suscrito. ¿no? no. Pues corre díselo. ¡Curre, corre ¡Corre! le corre, cara guapa, suscríbete que, corre, que te necesitamos guapa. Sí, corre Cara guapa, suscríbete Que te necesitamos un montón Dale un buen like y sí. activa la campanita Corre, te damos 5 segundos 1 2 3 4 y 5 Mira María Se ha suscrito? Muy bien ¿Se has suscrito? Sí Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montonazo Y eh, adiós nos quedamos aquí con estas lámparas tan chulas viéndolas, como suben, güey. Azul, medio y rojo. No está mal el azul. Le he voy a echar otro al azul porque se ha bajado. ¿Le va a echar otra? Sí. Venga, la miramos. Vientra. Échale otro al ah, negro. Échale otro al negro. No, el no, no, no, no. el negro a veces sale. A veces sube más. Que el que me lo ha subido, no sé por qué. Y, bueno, el rojo está bien. Mira el azul, qué chulo. Se ve, ¿eh? El azul ha hecho un chorrito ahí para arriba de un para. Ah, mira, mira, mira. Mira la, la burbuja. Y el rojo no para. No para, El rojo se ha queda. quedado. El rojo es que no se aprecia aquí. Pero, vamos a buscar la postura. Ahora. Así, ah, ¿veis cómo sube? ¡Oh, qué chulo! Ahora se sí ven los tres. Ahora sí suben ¡Uh! los tres. Azul, león negro y... Adiós. <unítulourry> Adiós. Bueno chicos, espero que haya gustado. Dale un like. Este vídeo tan chulo, darle un buen like. Suscribiros. Activar la campanita besita, para ver los Palabios, vídeos que subimos. Y compartir, compartir, like, like, compartir, course, compartir, compartir, you you. compartir, compartir, compartir, compartir, compartir, compartir.